En la primera parte del trabajo que hemos estado desarrollando del proyecto de investigación, medimos eh, dos viviendas de adobe a través de unos instrumentos que se denominan acelerógrafos. Esto nos permiten determinar la capacidad eh, dinámica de los materiales, en este caso, en su conjunto, eh, la vivienda. Y ahí nos percatamos cuánto es el periodo, que le llamamos de comportamiento de estas viviendas, el periodo de las viviendas eh, que se registraron en aquel entonces es superior a 15 segundos. Para que tengamos una idea de los parámetros de seguridad, los periodos de las viviendas tendrían que oscilar entre 0.02 y 0.12 segundos. Entonces, el periodo eh, que registra o registró las viviendas de adobe que estamos interviniendo eh, fue superior específicamente con el trabajo de reforzamiento que estamos haciendo las viviendas y que está referido en, la, en el artículo, es hacer un reforzamiento directo a los muros que están hechos en, de adobe y por esta característica son vulnerables. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen el confinamiento específico estructuralmente hablando. ¿Qué hicimos? Eliminamos en una de las viviendas el repello existente, lo forjamos con un aplanado de concreto eh, de un espesor de un centímetro, posteriormente lo cubrimos todos los muros en ambas caras de una malla electrosoldada y volvimos a dar otra capa de concreto de un centímetro. Más o menos aproximadamente, para que tengamos una idea, el espesor del aplanado o el repello que le hicimos, el recubrimiento, fue de mínimo 2.5 centímetros. Eh, a partir de esto eh, se reforzó, se encofró la vivienda, cubrimos este, todos los muros eh, de, de adobe, tanto el interior como en el exterior. La otra vivienda, estamos eh, presentando otro procedimiento, eh, es una vivienda que no tenía recubrimientos, tenía una lechada únicamente de, eh, de cal, esto es una pintura de cal, eh, ahí directamente lo forramos de acero y le aplicamos el eh, aplanado de concreto eh, y también más o menos el promedio fue un espesor eh, registrado de 2.5 centímetros en lo general con esto ya eh, digamos estamos eh, dándole el confinamiento estructural a ambas viviendas por lo que esperamos que es lo que vamos a, a medir en otro momento que en los registros que nuevamente hagamos con los acelerógrafos que vamos a aplicar directamente a las dos viviendas que intervenimos estructuralmente, el periodo se reduzca, esto es, que esté dentro de los rangos de seguridad que habíamos comentado. En, esperamos entonces que con estas medidas nos certifique que efectivamente con este tratamiento que estamos haciendo en las viviendas, estamos garantizando la seguridad de esta. Bien, en términos generales, eh, el propósito de este proyecto es, por un lado, eh, hacer una propuesta económica, por otro lado es preservar la vida de los habitantes, y en un tercer nivel se trata de que estamos haciendo una propuesta de reforzamiento estructural tratando de conservar la tipología o la caracterización propia de las viviendas de adobe, esto es, no olvidemos que este tipo de viviendas son patrimonios edificados que tienen más, en estos casos, de las dos viviendas que estamos interviniendo, más de 80 años, por tanto, tienen una cierta connotación patrimonial que las identifica como las viviendas tradicionales de eh, la ciudad histórica de Chiapa de Corzo. Bueno, eh, en, en futuras publicaciones ya eh, daríamos los resultados de las mediciones próximas que vamos a hacer, donde estamos comentando que seguramente va, se van a ver beneficiadas. También hay que decirlo, se trata que con este proyecto se puedan eh, hacer réplicas en otras ciudades históricas o en otras regiones, no tanto de Chiapas, sino de nuestro eh, digamos región, en este caso sur sureste o en el centro del país. Eso es todo, muchas gracias.